en un baño de la India está el de este para echarle agua está el papel el toilete, este que es como una especie de bidet está este una llavecita en el piso Si ¿Sí nos olvidamos para qué es curiosidades que uno se encuentra por acá. No sabemos para qué es eso. Adiós.